Garcita del Ganado La Garcita del Ganado es llamada así porque comúnmente se le ve siguiendo el ganado, es originaria del antiguo mundo siendo muy común en Europa, África y regiones cálidas de Asia, su nombre significa vaquero, sagrado y deriva del latín luduscus, igual vaquero y del término ibis que fue una ave sagrada del pueblo egipcio. Tamaño y forma, esta garza mide entre 46 y 56 centímetros y pesa de 340 a 390 gramos, tiene un aspecto rechoncho y su cuerpo es completamente blanco con el pico amarillo y las patas verde opaco. Durante el periodo reproductivo también es blanca con la coronilla, la espalda y el pecho amarillentos y el pico y las patas rojizos. Los inodoros presentan una coloración parecida a la del adulto pero con las patas negras. especies similares puede confundirse con la garza real Ardea alba aunque esta es mucho más grande y de patas más largas diferencias regionales actualmente este se reconocen tres subespecies las cuales han sido diferenciadas con base en la extensión e identidad del plumaje nucial Lugurkus ibis ibis se distribuye en África, el suroccidente de Europa hasta el mar Caspio y en el continente americano. Lugurkus ibis seychellarum se encuentra únicamente en la República de las Seychelles y Beycromandurus que se distribuye desde el sur y el oriente de Asia hasta Australia y Nueva Zelanda. Es una garza invasora de amplia distribución con origen en el Viejo Mundo. Se distribuye desde el sur y el oriente de Estados Unidos y Canadá hasta el norte de Argentina y el suroriente de Brasil. En Colombia se encuentra en el oeste de los Andes y este hasta el oeste de Caquetá y Baupés. Habita en zonas de cultivos y en donde hay actividad ganadera, algunas veces en zonas suburbanas y ciudades. También usa praderas, pantanos, arrozales y en menor medida bosques y hábitats marinos. Es la garza de menos hábitos acuáticos. Se alimenta principalmente de insectos y crustáceos, pero también de ranas, moluscos, peces, lagartos, aves y roedores. Esta ave es frecuentemente observada alimentándose de una gran variedad de recursos en vertederos de basura, ocasionalmente también se alimenta de material vegetal como la pulpa de frutas de palma, se reproduce durante todo el año en el trópico con diferentes picos en cada región, anida en colonias generalmente cerca de lagos o ríos. Y tienden a reunirse en grupos grandes que fluctúan desde algunas docenas hasta miles de parejas. Ponen de 2 a 5 huevos de color azul verdoso pálido que incuban de 22 a 26 días y las crías abandonan el nido alrededor del día 30. Es una ave muy activa que frecuentemente se observa siguiendo el ganado o maquinaria agrícola, aprovechando para capturar insectos y pequeños roedores que se espantan como resultado de su paso. Temprano o en la mañana o avanza la tarde se observa en bandadas que salen a, o entran a dormideros, en las copas de árboles o en guaduales. Se ha encontrado que las poblaciones de áreas templadas realizan movimientos migratorios hacia áreas cálidas durante el periodo invernal. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.